Ahora, si que acá estamos, ok. Así que si estoy bien, ahí entro bien, así que vamos allá. Ok, no sé qué estar haciendo, <ríe> De X. Bueno, para que me volumen volumen así. ¡Oh, aquí! come ¡Ah! ¡Ah! Oh, bueno. <ríe> Okay? Okay, thread <laughs> <laughs> <laughs> Que estoy ahí para no mucho <risa> Lo bate <maté> igual, <risa> no, hijo. De vas a morir ahora vas a morir muere jaja <risa> <Moré. risa> ay no dupla dupla, dupla, venga dupla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 pero ¿por qué muere? pero ¿qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué?